Hola gente del mundo, soy Iki, bienvenidos. Hoy les voy a mostrar en Godot cómo hacer para copiar una propiedad, para pasársela de un elemento a otro. Y por ahí ustedes no le ven el sentido ahora, pero ya en algún punto lo van a necesitar sí o sí. Les voy a mostrar un caso de ejemplo muy concreto. Fíjate que yo ya acá tengo mis paletas. Ahora lo que voy a hacer es crear una figura de colisión para ejemplificarte, ya que mis paletas tienen que chocar contra otros objetos. Entonces voy a crear lo que sería un box shape. Bien, ahora si te fijas mi paleta y el cuerpo están en diferentes posiciones. El cuerpo está acá, en donde me está mostrando esto, y la paleta está acá. No tendría que ser así, o sea, están separados. Esto tendría que estar en el punto 00. Si yo esto lo seteo en el punto 00, voy a perder esta posición. Y voy a tener que acomodar todo manualmente de nuevo. Está bien, no es la gran tragedia, pero en algunos casos sí, porque vos en algunos casos ya hiciste algunos cálculos para posicionar algunas piezas, o querés pasarle la posición de un objeto a otro. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo copio? Vos podés hacerlo con cualquier propiedad de estas, copiarla y pasársela a otro objeto. Ok, entonces lo que yo voy a hacer directamente, fíjate, voy a ir, por ejemplo, puedo ir acá al position y poner copiar propiedad. Entonces lo que voy a hacer simplemente es copiar propiedad, voy a setear esto a cero para que vuelva al origen, y ahora al padre le voy a pegar esta propiedad en position ya que quedó en el portapapel y fíjate que me seteó la paleta donde tenía que ir. Esto lo puedo hacer con rotación, escala, posición, es bastante interesante y muy muy útil. quédate ahí porque como digo vamos a estar haciendo juegos maravillosos, utilizando automóviles 3D, un montón de cosas. Para el que no le interese esta suerte de ping pong puedes pasar al siguiente tutorial, si no quédate porque vamos a estar aplicando esto mismo a todos los objetos. Entonces, como puedes ver, yo tengo que básicamente ajustar la caja de colisión para que coincida mi colisión con la figura esta. Entonces vamos a agarrar, vamos a aplastar esto por ahí. Vamos a aplastar esto por ahí. Y vamos teniendo algo más aproximado a lo que sería la paleta. Como las dos paletas van a tener más o menos lo mismo, puedo duplicar la figura y entregársela al player 2, ya que más o menos va a tener lo mismo. ¿ok? La única diferencia es que el elemento va a tener que ir al punto 0, 0. Ahora tengo que permutar la posición de la paleta con el padre. Para ello vamos al transform acá. Copiamos las propiedades. Las seteamos a 0 al hijo. Para que coincida con el padre. Y ahora sí el padre va a mover a todos los hijos. Teniendo esta propiedad. Perfecto. Fíjate que la caja de colisión... Quedó encima también porque claro se movió junto al padre, eso lo puedes ver en mis tutoriales anteriores donde explico cómo afecta a las jerarquías. Ahora tenemos que hacer algo similar para la bola, nada más que vamos a preferir agarrar directamente un Collision Shape 3 de nuevo. Creamos un Box Shape, copiamos de nuevo y así con cada elemento. Bueno, y así vamos avanzando en el procedimiento. No te separes de la pantalla porque te la pueden robar. Y nos seguimos sintonizando en el próximo episodio. Hasta la próxima.